Eh, les damos la bienvenida a la mesa de análisis El impacto de la robótica en la producción y el empleo organizada por el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés en conjunto con la Universidad de O'Higgins y en colaboración con, la, con el Programa Asia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional. Para dar inicio a nuestra conversación le ofrecemos la palabra al rector de la Universidad de O'Higgins don Rafael Correa. Eh, primero quiero agradecer... Eh... Eh, la invitación que tuvimos eh, originalmente eh, para nosotros, esta, nuestra incorporación eh, surge de la iniciativa del diputado Isacor. Y para nosotros es un honor estar acá en, en, en la Cámara de Diputados. Estoy en la Cámara de Diputados, ¿no? sí, sí, sí. Es que uno se equivoca, al revés si hubiera estado en el Senado me habrían mirado feo no sé. entonces eh, para nosotros eh, participar en, eh, en esta mesa en este foro es de la máxima importancia quiero decir muy corto que eh, bueno, también quiero agradecer al embajador eh, no, no tenía el gusto de conocerlo en varias oportunidades habían fallado, ¿no es cierto?, de, de encuentros con él. Bueno eh, la Universidad de O'Higgins, eh, como universidad estatal regional, tiene como vocación prioritaria el apoyar el desarrollo productivo de la región. Todos conocen el desarrollo productivo de la región de O'Higgins y en ese sentido eh, tomamos como prioridad el área de la robótica aplicada a la agricultura y también la minería. Pero donde hemos encontrado nuestros principales socios hasta hoy es en el área de la robótica aplicada a la agricultura en Japón y estamos también indagando en, en algunos lugares en, en Europa, en España, probablemente eh, Rodrigo Berchaez, profesor Berchaez eh, es eh, académico jornada completa de la Universidad de O'Higgins, se incorporó en, eh, en marzo, viene de seis años de trabajo como investigador en la Universidad de Kioto en temas de robótica, visión, etc. Eh, quiero, eh, para terminar, decir que nuestro approach en, en la investigación es multidisciplinario, de manera que en este tema de apoyar el desarrollo agrícola de la región, eh, nace desde nuestros distintos institutos, que son el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, donde... Estamos desarrollando robótica, pero en conjunto con el Instituto de Ciencias Agronómicas y Veterinarias y en conjunto con el Instituto de Ciencias de la Salud. Ahí hay tres institutos potentes. Eh, los institutos los integran hoy día, estos institutos los integran hoy día, más de 50 académicos jóvenes, todos formados en el extranjero, del más alto nivel y todos activos. Bueno, usted, jo, yo digo jóvenes, usted, ustedes dirán, ¿qué, ¿qué significará joven para este caballero? Eh, no, joven eh, eh, jóvenes en serio, jo, para mí joven es 40, 45, 35. Bien, entonces, eh, muchas gracias y eh, muy, muy contento y sobre todo muy interesado de estar acá. Entonces... Carla Gutiérrez, nuestra directora de Relaciones Internacionales, eh, también va a participar en la presentación. Muchas gracias, diputado. Bien, a continuación le queremos ofrecer la palabra al excelentísimo señor embajador de Japón en Chile, don José Yoshinobu Iraishi. Buenas tardes a todos. español no está en de trabajo, in. in uh, not in Japanese, but in English. Uh, so for me, today, um, this guy sitting next to me is going to be my mouth and my ears. Um, thank you, um, Senior Colt, uh, for inviting me to this occasion. Uh, I'm very glad to be here uh, this morning. Um, and also, uh, my thanks will also go to uh, Senior Korea. President of uh, the University of Ohio. I haven't been there yet, so uh, I'm quite happy to to visit your place in your yes. university in I'd the future, hopefully me. in the near future, uh, to, uh, to see what your activities uh, are at the moment, uh, on the spot and to deepen our mutual understanding. As you know, last year we celebrated uh, 120 years of university between Chile and Japan, and we are still continuing to celebrate uh, 121 years of anniversary this year. Uh, every year we celebrate our relationship. Uh, and uh, during these years, uh, all the, uh, we have been developing uh, mutual exchanges in, uh, in various areas, specifically the technological exchange uh, between our two countries is well known Uh, at robotic level in astronomy in, uh, say, places like aroma and medical fields. Japan and Japanese and uh, Chilean universities are also in close contact with each other for a long time uh, to develop their uh, major projects in which robotics uh, is involved in different levels. The technology of robotics is a highly relevant topic at the, at the industrial level, as the um, President referred to, uh, with a lot of uh, developments in production lines of the manufacturing processes. Robotics is also present in daily life uh, at some Japanese homes, where uh, robots such as robotic pets accompany the elderly people as their friends. Moreover, robotics is present, even at, in art. Last uh, March, a couple of months ago uh, in Santiago, uh, we received a visit of Seinendang, uh, a theater company, uh, who, who performed a play uh, characterized by a female android and human actors, uh, and the audience on the spot were reminded uh, of the future uh, and possible relationship between human beings and uh, robots uh, in our future uh, lives. I hope that this uh, meeting will, will deepen uh, understanding of robotic Uh, technology and exchange of uh, through the exchange of ideas, aiming to improve more and more the reality of uh, human life that is uh, more sa safer and more comfortable. Muchas gracias. Thank you. Bien, en tercer lugar queremos ofrecer la palabra al diputado Isaac Corga Riga, presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés de la Cámara de Diputados. Bueno, muchas gracias, eh, excelentísimo señor embajador de, de Japón, señor eh, rector de la Universidad Regional de O'Higgins, don Rafael Correa, y especialmente dar la bienvenida a todos quienes han aceptado esta invitación a construir juntos una mesa que... Todos sabemos cuándo parte, pero no sabemos ni cómo va a terminar ni cuándo va a terminar. Esa es nuestra responsabilidad nuestro desafío. Hoy en día la política se encuentra bajo un proceso de cuestionamiento necesario porque ha habido eh, acciones de los propios políticos que hacen que la ciudadanía sea muy crítica de nosotros mismos. Es por eso que tenemos en general tres opciones. La primera opción es intentar resolver los errores del pasado la segunda es intentar enfrentar los conflictos del presente. Pero la tercera es intentar construir un futuro mejor. Y en este sentido, la idea que surgió de poder realizar esta mesa es para abocarnos justamente a la tercera parte, a intentar construir juntos un futuro lleno de desafíos en donde las soluciones pasan por todos. La diplomacia parlamentaria es a veces poco conocida, pero es muy necesaria, porque complementa la labor que hace el Ejecutivo, sobre todo en países o en sociedades que su sistema político es parlamentario, como es el caso de Japón. Eh, llevo y tengo el honor de los últimos cuatro años haber presidido el grupo interparlamentario entre Chile y Japón y haber sido reelecto este nuevo periodo como presidente por los próximos cuatro años. Por lo tanto, junto con agradecer la confianza unánime de todas las bancadas del Congreso para apoyar esta instancia, eh, también quiero agradecer al eh, señor embajador que está hoy en día presente. Esa señal es muy potente para nosotros, eh, así como al rector de la universidad, porque les quiero contar que esta idea surgió en Japón, surgió en Tokio, surgió en una reunión eh, en el eh, Hotel Imperial, eh, en donde estaba el profesor eh, Rodrigo Versace, que estaba terminando sus estudios allá cuando se firmó un acuerdo con... Eh, la Universidad de Yochuba, o y en ese momento estaba el rector, estaba el embajador, estaba yo, en un viaje que hicimos con la presidenta Bachelet, en su último viaje al extranjero, en donde justamente se buscaba conmemorar los 120 años de la relación diplomática entre Chile y Japón. Y en ese sentido, dijimos, bueno, hagamos algo juntos, pero no entre el rector, el embajador y el diputado, sino que entre quienes pueden de verdad aportar a esto, y nosotros, que debemos también tener los oídos abiertos para aprender, lo más importante para después, en el caso del Parlamento, poder reflejar en políticas públicas. Es por eso que yo quiero destacar y agradecer también al rector Rafael Correa, porque él nos invita, con el proyecto de la Universidad de O'Higgins, nos invita a soñar más allá de lo que nuestros ojos ven. Japón es un vecino nuestro. Lo que pasa es que el patio es muy grande, por eso no lo vemos. Y ese patio es el Océano Pacífico. Pero cuando el rector sueña con una universidad trascendente, no solamente uno apoya ese proyecto dando el voto a favor en la Cámara de Diputados en el proyecto de la ley, sino que también tiene la obligación, rector, y por eso renuevo de manera pública mi compromiso con la universidad, el cual no termina cuando yo aprobé la ley para que se creara la universidad. Después hay que ayudar a la universidad para que siga avanzando. Y en ese sentido, rector, me siento muy orgulloso de poder eh, permitir que este tipo de instancias puedan desarrollarse. Solo decirles que, para concluir, que somos todos los que estamos aquí, somos herederos de los primeros 120 años de historia entre Chile y Japón. Pero somos responsables de los próximos 120 años. Por tanto, cuando nosotros pensamos qué vamos a hacer, qué vamos a hacer para los próximos 120 años, queremos de verdad trascender. Y la robótica es una instancia tan necesaria, porque existe y está presente y resuelve la calidad de vida de las personas, pero también a veces tan incógnita para nosotros. Es por eso que hemos querido generar esta instancia, para que ustedes sean los que nos enseñen y puedan también dialogar y hacer conclusiones. Solo decirles que yo... Le conté de esta instancia hace un tiempo atrás al senador Guido Girardi. Quiero también aclarar algo, aquí no hay banderas políticas, aquí no hay banderas de una posición u otra, eh, solo existe el interés recíproco y la idea es que esta mesa, eh, una vez que vaya avanzando en, su, en sus pasos, pueda ser parte después como de manera autónoma del Congreso del Futuro en donde esta sea la mesa que reciba las propuestas, que analice las propuestas y haga propuestas también para nuestra sociedad. Así es que voy a concluir mis palabras dando las gracias a quien nos apoya, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, y esta es la Biblioteca del Congreso Nacional, porque gracias al trabajo bicameral que realizan, nos pueden asesorar tanto a la Cámara como al Senado, pero también hemos visto el compromiso, así que agradecer en nombre de Sofía eh, que es eh, quien es la jefa de, del programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso, agradecer su compromiso y en nombre de Sofía a su equipo, eh, porque creemos que también la Biblioteca del Congreso Nacional eh, tiene algo muy importante que decir para el futuro de Chile. Así que bienvenidos a, a esta instancia y, y concluir con que el futuro depende de nosotros. Gracias. Gracias, diputado. Para comenzar nuestro diálogo, los dejamos con la señora Carla Gutiérrez. Yeah. Doctora en Geografía Social y Económica y Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad O'Higgins. Y el señor Rodrigo Berchae, Profesor Asistente, Investigador Principal del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad O'Higgins, quienes nos darán un marco introductorio a la temática. Bueno, mi nombre es Rodrigo Berchae y con Carla vamos a hacer una, un par de presentaciones iniciales para iniciar la discusión y e introducir un poco al tema de la robótica tanto en Chile como en el mundo, y también Carla va a hablar de sistemas de innovaciones en Chile y en Japón. Entonces, primero voy a hablar un poco sobre el status quo de la robótica en Chile. Este es un, un resumen de la presentación relacionada con el documento que compartimos con ustedes. Y básicamente para iniciar la conversación, definir un poco de qué estamos hablando con robótica. Hay básicamente dos tipos de robótica en líneas generales. Una es la robótica industrial, que es un mercado establecido en el mundo, que ahí pueden ver alcanza casi 35 billones de dólares anualmente y tiene un crecimiento estable de los últimos 10 años del 16%. Y los principales productores son China, China, Corea, Japón y Alemania. Y básicamente son robots que trabajan en industria construyendo equipos en industrias. Por ejemplo, los robots que construyen autos. El segundo tipo de robótica que tenemos es la robótica no industrial, que aquí voy a llamar robótica de servicio, que es un mercado más pequeño, que es de 5 billones de dólares anuales, pero se espera un crecimiento anual del 22% en los próximos 4 años. Y los principales productores están en Estados Unidos, Europa y Asia. Y en el caso de robótica de servicio, tenemos robótica de servicio profesional, que incluye la robótica en la agricultura, robótica en la agroindustria, y también en, en logística en warehouse, por ejemplo en, en, en empresas grandes que tienen bodegas muy grandes. Tenemos también robótica submarina y, como se mencionó, también tenemos robótica de campo y robótica eh, médica. Y finalmente, tenemos robótica que de ayuda a ancianos y discapacitados entonces son las dos líneas generales de robótica que hay en el mundo. Eh, si uno mira a Latinoamérica, en robots industriales, México tiene, produce cerca del 6% a nivel mundial. Y en robótica de servicio no hay ningún país de Latinoamérica que produzca robots de importancia a nivel de producción. Y en el caso de Chile, Chile no es mencionado en, un, en ningún momento en los estudios que usé para, para, para la presentación, que son estudios de la Federación Internacional de Robótica. Entonces, hay que tener en cuenta que Latinoamérica tiene un, una importancia muy, muy baja hasta ahora. Si uno mira en Chile, eh, no hay muchas estadísticas. Lo que se puede ver es eh, en números más específicos. Hay del orden de ocho programas de estudio que tienen alguna orientación a robótica a nivel universitario. Seis son básicamente ingeniería eléctrica con programas minor en robótica. Y dos son programas de robótica específicamente. Han habido del orden de tres eventos de, de escala eh, grande a nivel internacional en Chile, relacionados con robótica. Por ejemplo, hace cuatro años fue, hace tres años fue el Robotics Day, con muchos presentadores internacionales. Hay cerca de seis organizaciones que promueven la robótica, desde empresas a fundaciones y asociaciones de estudiantes universitarios. Si uno mira a nivel de investigación y desarrollo, hay del orden de 15, 20 eh, profesores que trabajan en robótica, o temas relacionados. Y... En, en, en mayor parte, esta investigación es de menor escala. Y si uno mira los, los proyectos CONICIT financiados que tienen el título robot, en el, la palabra robot en el título, hay de orden de 20 proyectos, es decir, es bastante bajo en los últimos 14 años. Es decir, hay bastante poco investigación en robótica de escala mayor. Si uno mira las empresas, aquí yo encontré una lista de cerca de 30 empresas, de la orden de la mitad de ellas trabajan en, servicio, en robótica de servicio profesional y tres de ellas en minería, de estas 27 empresas, tres trabajan en robótica de servicio personal, siete en robótica de servicio para educación, y tres que prestan servicios de desarrollo de robótica en general. Y aparte hay centros de investigación y empresas ya de mayor escala que trabajan en robótica tanto desarrollando como implementando sistemas robóticos, incluyendo CODELCO, eh, AMSA, ENAEX y AMTC que está el director aquí que nos, nos puede dar alguna idea. Esto en el área de minería. Y lo otro que se puede ver es que en los últimos tres años han aparecido algunas startups, desarrollando robótica de servicio, hay robótica de limpieza de ventanas, robots que limpia ventanas de pisos muy grandes, por ejemplo, una, una, una empresa nueva, una que desarrolla robots para retail y una que desarrolla robots para educación. Y finalmente, como resumen, mi impresión es que Chile tiene un nivel básico, incipiente en desarrollo, investigación, docencia y difusión en robótica. Y eh, como recomendación creo que es necesario definir los desafíos para Chile en robótica y también determinar las principales directrices y líneas de acción para potenciar el impacto de la robótica en el país. Y esto ya más relacionado con la discusión que queremos generar a continuación, la robótica puede tener un impacto positivo en la productividad, esto creo que todos lo tenemos más o menos claro, puede ayudar a cubrir necesidad de mano de obra, y un problema muy específico también del, del área de la agroindustria en Chile, y también aumentar los niveles de seguridad. Y yo creo que también la robótica se podría usar para transformar la industria de materias primas en una industria de servicios y creación de, de de tecnología asociado a las materias primas que desarrollamos en estos momentos. Por ejemplo, la agricultura. Entonces, finalmente, yo creo que es necesario definir una estrategia de robótica como país. En Japón desarrolló una en el 2015 y tanto Estados Unidos, Holanda, aquí en el que algunos países han desarrollado en los últimos cinco años programas estratégicos de desarrollo de robótica y Chile quizás requiere uno en esta dirección. Y, algunas, y el objetivo de, este, de esta estrategia de robótica sería determinar las líneas principales para potenciar el impacto y el desarrollo de robótica en Chile. Y aquí listé algunas preguntas que podría responder esta estrategia. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas y oportunidades de Chile? ¿Cuáles son las debilidades y amenazas? ¿Cuán grande es la oportunidad que tiene Chile? ¿En qué rubro? ¿Y cuáles son las acciones requeridas y por qué entidades? Gracias, Rodrigo, por esta primera parte que quisimos hacer en conjunto. Eh, primero, por supuesto, dar la situación actual de Chile, en que estamos en este momento situados respecto al desarrollo de la robótica. Eh, y yo quisiera, en vez de especificar aún más esto, ampliar eh, la temática eh, respecto a las propuestas que hace Rodrigo, es decir, qué se puede hacer, cómo continuar o cómo poner esto en un contexto más de política pública. Eh, para ello, yo encontré este, esta estructura del sistema National Innovation System de Japón, que si bien eh, esta es parte de una publicación en la que yo trabajé el año 2009 en un instituto Fraunhofer en Alemania, que es donde me formé, así que también tengo un poco ese background respecto a la industria, tanto de, como se llama hoy en día, la economía del conocimiento, y en específico de robótica y otros temas aplicados. Y lo que quiero destacar en, este, en esta figura es que en Japón tenemos el caso de una estructura bastante compleja, no se ve compleja porque está ordenada en estos cajones, pero me refiero sobre todo a los intermediarios, que son agencias importantes con grande trayectoria, con mucha cultura también en los que son las necesidades de desarrollo de ciencia y tecnología, que permiten que haya un ecosistema bastante dinámico, que cubre varias áreas en necesidad, vuelvo a hacerlo más amplio, de la economía del conocimiento. Esto implica servicios de tecnología, implica robótica, implica varias soluciones tecnológicas que se pueden encontrar en las necesidades de un país. Tenemos el, el sistema industrial, que es parte importante también de, esta, de este sistema de innovación, eh, que lo componen, por supuesto, todas las empresas, incluso las compañías multinacionales de todos los tamaños, y también una gran eh, influencia de las startups y los spin-offs, que es un tema que voy a comentar a continuación, ¿Qué, qué relevancia tendría un poco en el desarrollo de lo que estamos tratando. Por supuesto, el sistema político de administración, donde muchos ministerios están eh, vinculados con temas de ciencia y tecnología. Y finalmente, el sistema de investigación y de educación también eh, ofrece muchas posibilidades para el desarrollo de estas áreas, por un tema también de tradición del país, se desarrollan... Eh, de manera, eh, digamos, tradicional. Entonces, este sistema de innovación nos muestra, con todos los, los eh, aspectos externos como infraestructura, demanda, condiciones de, de trabajo, eh, nos muestra que es un tema que está establecido en el modus operandi, digamos, de la política pública de un país como Japón. A continuación tenemos el mismo gráfico para Chile. Debo, eh, perdón, hacer un paréntesis de que estos dos, eh, estas dos gráficas del sistema de innovación se hicieron en el 2009 no ha cambiado tanto, por eso me atreví a poner el mismo. Eh, podemos poner un poquito más de complejidad en lo que Conecid, Corfu y FIA podrían estar ofreciendo, que se podría desglosar un poco más detalladamente qué tipo de fondos, programas, obviamente que ha, ha ido en aumento. Pero la complejidad general, que es la que yo quería mostrar, se mantiene igual y es hacer hincapié en que los intermediarios son muy pocos y también son externos. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, que... ...presta fondos importantes para algunos programas que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación. Algunas eh, fundaciones privadas, pongo ahí como ejemplo País Digital, pero son muy pocas también en Chile. Eh, pueden haber más importantes que se han posicionado en los últimos 10 años... ...pero creo que el panorama se muestra bastante similar al que se está exponiendo aquí... ...y eh, que tendríamos que reforzar entonces esa, esa mixtura, esa complejidad de actores. Por otro lado, si lo ponemos en comparación final... Eh, Japón tiene, un, eh, tiene más tradición en estos temas, por lo tanto, las políticas públicas que son top down no son tan relevantes, porque esto funciona en su propia orgánica. O sea, las diferentes agencias e eh, instituciones que son parte de este sistema pueden de, desde cada parte tomar iniciativas, mientras que en Chile, que es un país más nuevo y más acotado en esta estructura, más simple, sí necesita de políticas top down que generen este ecosistema con la intención de apuntar a algo más complejo que después por su propia orgánica se vaya desarrollando. Entonces, es un poco el primer input que queríamos otorgar respecto a que cómo se encuentra Chile respecto a Japón en términos de políticas públicas en un sistema de innovación. Y si este sistema de innovación también es reconocido por nosotros, actores tanto de la Academia, en nuestro caso, como representantes de asociaciones gremiales y los que nos acompañan hoy eh, puedan reconocer y dar un poco comentarios a esto. Desde su punto de vista, si es que nosotros reconocemos un sistema de innovación en Chile, una articulación reconocida, y eso también podría darnos espacio para una primera discusión. Si es que tenemos en nuestro radar, digamos, eh, de instituciones con las que se debe cooperar una estructura reconocida o identificada. Finalmente, eh, bueno, la intención de esta introducción no es nosotros exponer demasiado, sino más que nada aprender estos temas para motivarlos a la discusión y ordenar un poco la, los contenidos que queremos poner en la mesa. Eh, también Rodrigo comentaba que es importante poner... Eh, en el día de hoy, eh, un poco de, poner en, en discusión que, cuáles podrían ser los desafíos, ordenando la información que estamos presentando, o las oportunidades también. Entonces, yo puse cuatro puntos que cada punto se puede discutir mucho rato, pero los puse de todas maneras para que, para que el que quiera darle un poco más de profundidad lo pueda hacer. En un primer lugar, considero que desarrollar, un, como comentaba recién, desarrollar un ecosistema de innovación. Complejo como el que comentábamos, más amplio, implica eh, apuntar en la formación de jóvenes, de las generaciones que vienen, eh, con conocimientos más avanzados, con investigadores especializados en áreas de, que, que tienen que ver con el desarrollo tecnológico y más emprendimiento en el sector de la tecnología, como un foco concreto, para que este sea un proyecto a mediano plazo que pueda tener resultados, porque obviamente, como bien sabemos, si no tenemos la masa crítica o el capital humano para esto, no, no podemos realmente desarrollar nada, sino mantenernos en, en la estructura antigua de importar lo que se hace en otro lado. Y la idea es ahora convertir esa situación y empezar también a desarrollar y adaptar en la medida de lo posible. En segundo lugar, posibilitar y mejorar el acceso a tecnologías de punta que permitan adaptar y generar nuevas tecnologías. Como Chile, sin eh, olvidarnos, obviamente, de nuestra situación geográfica, que nos deja un poco más alejados del mundo, pero hoy en día con la eh, revolución digital eso en verdad no es un factor relevante. Eh, una de las soluciones que se puede conversar en este aspecto es también que las empresas, sobre todo, trabajen más en el desarrollo de spin-offs. Ese el comentario que hice anterior, de qué manera los, los emprendimientos y los spin-offs de empresas ya consolidadas pueden aportar a que haya acceso a tecnologías de punta que tal vez en este momento en Chile no se están desarrollando, pero que podrían entrar a través de un camino eh, o una empresa hija o, una, o un, un poco un, un riesgo de inversión en temas de tecnología. La especialización inteligente, que es un tema que se está hablando mucho hoy en día, también es un tema importante, ya que permitiría que nos especializáramos en los nichos que somos buenos o los que ya reconocemos en nuestro país, se dice hoy en día que la especialización inteligente es la manera de, para los países que están en vías de desarrollo como nosotros, emergentes, es la manera de encontrar dónde podemos ser los mejores. Obviamente que no podemos ser en la industria automotriz, ya no lo somos, no, no fuimos parte del proceso de industrialización, no es ahí donde queremos competir. El tema de los servicios, eh, perdón, de la robótica aplicada, a, asociada a servicios puede ser una vía. ¿Y en qué servicios? En las industrias donde nosotros sí tenemos un posicionamiento global, donde hay ventajas competitivas. Identificar esas ventajas, reconocerlas, incluso verlas que no hemos desarrollado tanto. La minería es una, pero la energía solar, por ejemplo, es una puerta abierta. Si vamos con el foco de especializarnos ahí y, más, y además no solamente... Eh, focalizar en el desarrollo de productos, sino de todos los servicios asociados que van a, eso, a esas áreas, entonces sí desarrollamos un mercado competitivamente global. Entonces, también aquí dejo la conversación abierta a todo lo que es la exportación de servicios, que es un tema que yo me especialicé en el tema del doctorado y que es una solución, digamos, para países emergentes que están acostumbrados o que están basados en economías basadas en recursos naturales como nosotros, la exportación de recursos o de materia prima, en realmente poder asociar un un mercado nuevo donde sí podemos competir, competir eh, bastante bien. Y finalmente, lograr negociaciones inteligentes, nuevo, de nuevo la palabra, inteligente con la inversión extranjera directa, de manera de promover la transferencia de conocimiento local. Y esto es bastante interesante, porque nosotros somos un país que quiere atraer la inversión extranjera directa. Hasta ahora no diferenciamos si es una inversión, por ejemplo, en el área eh, de minería o de explotación, o es una inversión en el área de servicio. Y ahí podríamos también tener un modelo más inteligente, que nos pueda permitir formar personas, eh, que se dé un efecto de sinergia de conocimiento de lo externo a lo local. Y también tenemos un puente, digamos, para poder apropiarnos, positivamente hablando del conocimiento, y cuya figura es beneficiosa para ambas partes. Para la multinacional, porque también la multinacional está en búsqueda de nuevos conocimientos para generar innovación, así que un mercado nuevo, un país nuevo, condiciones nuevas. Geografía nueva le, le permite desarrollar productos nuevos y el local, que sería el mercado doméstico en este caso en Chile, se puede alimentar también de la, eh, de la, de la forma del trabajo organizacional de una empresa y eh, tener acceso a clientes también a nivel global. Así que un poco dejo también ese aspecto que abre un poco más la discusión robótica, es una de las temáticas dentro de esto, yo lo llamaría economía del conocimiento y ver dónde nos posicionamos o dónde podemos tener posibilidades para el desarrollo. Muchas gracias. Eh, no, buenos días. Eh, les damos la bienvenida también de parte de la Biblioteca del Congreso. Nosotros como programa Asia Pacífico estamos apoyando desde el punto de vista de la asesoría técnica parlamentaria a los distintos grupos interparlamentarios y en particular al grupo interparlamentario chileno-japonés, con la idea de que a través de este tipo de iniciativas podamos generar una discusión que enriquezca el, el debate legislativo y por supuesto aporta al proceso de desarrollo de políticas públicas. La idea en el fondo de esta mesa es que podamos conversar. En ese sentido les voy a explicar más o menos la dinámica en, posterior a esta introducción que hemos tenido de Carlos Rodrigo. Ahora lo, nosotros los convocamos con dos preguntas. La primera de ellas era, desde su perspectiva y a la luz de la experiencia japonesa, ¿cómo evalúa el impacto de la robótica en la producción y empleo nacional? Y la segunda, ¿cuáles son los desafíos que debería afrontar Chile en torno a estas materias? En función de esto, nos gustaría poder escuchar a cada uno de ustedes, alrededor de unos cinco minutos en lo posible, pensando en el tiempo que tenemos disponible. La idea, entonces, es que podamos uno a uno presentarnos y dar en su punto de vista en función de, esto, de estas dos preguntas, y a la luz de lo que nos comentó Rodrigo y Carla, y posteriormente de esta ronda de opiniones de cada uno de los participantes, poder también eventualmente generar un diálogo, en una discusión que, que pueda aportar in, in, a, a esta interacción que cada uno de ustedes va, va a generar. Entonces, Ana María. Hola, buenos días. Eh, yo soy Ana María Fuentes, soy subgerente de la Gerencia de Innovación de Corfo, y bueno, gracias por la invitación. Eh, la verdad es que para nosotros eh, en general estamos eh, mandatados a entregar financiamiento para las empresas en general y poder fortalecer todo lo que es el, el conocimiento, el ecosistema de lo que es innovación eh, y buscar el aumento de la productividad de las empresas a través de la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías. Por ende, tenemos, eh, o sea, nos hace todo sentido en lo, los planteamientos que, que han hecho del punto de vista de decir cómo nos preparamos para las tendencias, para lo que viene y, y, y cómo las empresas también van incorporando, en este caso particular, la robótica para ser más eficiente y más productiva. Eh, como gerencia, nosotros tenemos, bueno, la ley de incentivo tributario, a la investigación y desarrollo eh, es una un mecanismo que, que, ha, que ha ido en aumento eh, las empresas y también eh, lo importante es que es complementario con el subsidio público a un proyecto de innovación eh, que contiene más d eh, Por lo tanto, ahí eh, en los últimos cuatro años se ha eh, aumentado considerablemente eh, los proyectos que presentan empresas ...que contienen investigación y desarrollo y que además de eh, incluir un, bueno, un subsidio en particular... Eh, ...también pasan por la ley de incentivo tributario. Eh, en particular, eh, en estos eh, momentos estamos trabajando en modificaciones a esta ley... ...de, de incentivo tributario, ley más D, unas propuestas de modificaciones... ...para un posible eh, nuevo proyecto, o un cambio a la, a la ley... ...en la que quisiéramos incorporar también la innovación... Eh, no solo la investigación y desarrollo, por ende, para que las empresas también puedan eh, hacer más proyectos de innovación. También incluir a las pymes, por ejemplo, que, que es una, son las empresas de menor tamaño, que muchas veces no necesariamente han generado eh, utilidades para poder eh, hacer uso de, del incentivo tributario. Por ende, ellas podrían también eh, ser parte de este beneficio, eh, recuperando lo, los gastos hechos en un proyecto y más de, y de y más, de más I. Así que son modificaciones que creemos que son muy importantes para el Sistema Nacional de Innovación para generar más empresas que innoven. Eh, nosotros, bueno, y, y por otro lado, eh, fomentando lo que es los proyectos de innovación empresarial y también la vinculación con proveedores de conocimiento. Creemos que ahí hay un trabajo muy fuerte en vincularnos con las universidades, con eh, sus alumnos, con la academia. Eh, ...porque ahí hay un complemento muy, muy fuerte, eh, tenemos un instrumento de subsidio... ...que es contratos tecnológicos para la innovación, donde la empresa busca, salía... ...el fondo contrata a una universidad o a un centro tecnológico para desarrollar un proyecto... ...un desafío productivo que tenga a través de investigación y desarrollo... Eh, y nosotros hemos tenido eh, más, de, eh, más de 100 proyectos ya últimamente aprobados en esa lógica. Eh, bueno, y finalmente, eh, otro aspecto muy relevante es eh, todo lo que es la difusión tecnológica eh, para las empresas, donde también tenemos un programa que, eh, donde nosotros buscamos aumentar las capacidades para innovar a través de la adopción de nuevas tecnologías. La Corfo ahí eh, ha generado un programa recientemente de centros de extensionismo tecnológico, eh, que hasta ahora um, en general está en casi todas las regiones del país eh, y que busca entregar eh, un diagnóstico de las pymes principalmente en torno a sus brechas tecnológicas para eh, aumentar su productividad, y luego, no solo hacer el diagnóstico, sino también hacer una asistencia técnica experta para que puedan hacer sus cambios, adquirir nuevas tecnologías. Este programa que está desarrollándose en varios sectores productivos, como la construcción, como alimentos, minería, tiene sectores definidos. También buscamos hacia, hacia el 2019, y que es parte de lo que estamos programando, que estos centros también eh, abarquen, estén en todas las regiones del país, que atiendan a las pymes, pero no solo en un, en un nivel de adopción de tecnología, sino en, un, en generación de capacidades para innovar, en incorporar gestión de innovación dentro de su, de su empresa. Así es que en el fondo estamos abordando desde lo que es las capacidades para innovar, la adopción de tecnologías y también ya el fomento a proyectos de innovación tanto individuales como vinculados con proveedores de conocimiento. Así es que, bueno, creemos, eh, sabemos que las empresas en general hasta ahora no han implementado la robótica eh, como ustedes mismos en el diagnóstico lo, lo presentaban. Así es que nos parece eh, de todo necesario poder eh, ir incorporándolo, para, como deseado, como un mecanismo de aumentar la productividad. Así que lo que podamos hacer en conjunto eh, nos parece de gran relevancia. Y creo que estamos ahí, o sea, la Corfo está para poder apoyar todo este, este programa de trabajo. Muchas gracias. Eh, le ofrecemos la palabra a don Jaime, ¿le parece ahora? Bueno, gracias por haberme invitado. Mi nombre es Jaime Soto, yo soy el secretario general de ACTI, la Asociación China de Tecnología e Información. Eh, hoy día en Chile tenemos aproximadamente 2.000 empresas tecnológicas. De las 2.000 empresas, 1.000 no crean valor, compran y venden tecnología, y otras 1.000 sí crean valor, de todo tipo de tamaño. ¿ya? Puede llegar esta industria al, al 2020, puede ser el 4 o el 5% del PIB del país, Ya en, en lo que estamos hablando. Y va creciendo aceleradamente debido a que al 2012 trabajamos con cuatro grandes tendencias, cloud, big data, mobility y social y social media. Y hoy día, a la fecha, debemos tener unas 14 o 15 disrupciones en línea, creciendo exponencialmente. Es, y, y eso nos da un marco de acción tremendamente importante. Pero no nos olvidemos que en Chile eh, el, 90, el 97% de las empresas factura menos de mil millones de pesos al año ya el 97% de la empresa, solamente el 3% factura sobre ese monto, que son aproximadamente 22.000 empresas. Por lo mismo tenemos un escenario complejo, mucha pyme, muy, eh, y, y en ese mismo sentido, este grupo, también, el, cuando uno mira las cifras de I más D más I en Chile, estamos hablando del 0,38%, ya, y esa, y esa línea no ha avanzado mucho en el, en el tiempo. Y por lo mismo el... Esta línea que es la robótica, está dentro de todas las líneas que estamos hablando hoy día. Eh, Internet de las cosas, ya eh, impresión en 3D, nanotecnología, y es una más. Entonces yo diría, ya, en ese sentido, uno cuando quiere definir una política ya de hablar de industria eh, de robótica industrial o robótica de servicio, ya es un tema complejo, ya porque tenemos que entrar a ver a qué segmento y a qué área o qué áreas priorizamos. La Corfo trabajó muy bien cinco áreas prioritarias en el fondo y, y la Corfo en ese mismo sentido diseñó toda una estrategia que ha permitido en el fondo áreas estrategias del país desarrollarse, como la minería, la agricultura, la fruticultura, la industria forestal y otras tantas más. Lo importante es que tiene que tener una mirada regional esta conversación, no puede ser centralizada en Santiago, cada región tiene una visión distinta y una problemática distinta. Si hablamos de, de tecnologías autómatas, industriales, la minería tiene un tremendo camino desarrollado. Hoy día desde Santiago, desde Santiago tenemos camiones robotizados en el fondo en minas ya, funcionando perfectamente. Ya, y tenemos un montón de aplicaciones desarrolladas. Si la pregunta es si el desarrollo, nosotros vemos que la alianza pública eh, que tiene que ver con... Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, ya, llamémoslo así, ya. Para nosotros es súper importante de la industria que a nivel de, del desarrollo este ministerio, en el fondo, tenga la relación directa entre la academia, la industria y las empresas. Las la industrias, la academia son vitales en esta conversación y en ese mismo sentido la creación de spin-off, la creación de spin-off en este contexto, el desarrollo de industria inteligente basado en esta sociedad que estamos viviendo, que no solamente de conocimiento, sino de aprendizaje. ¿ya? Y, y estas sociedades de aprendizaje se basan en la colaboración. Es por eso que nosotros, en, la, en las preguntas que nos hacen, estamos totalmente de acuerdo que mientras más cooperemos y, y a Chile lleguen empresas con tecnologías disruptivas funcionando, ya es decir, la robótica no se desarrolla en Chile, pero si traemos empresas desde Japón, por ejemplo, hacia Chile, que se instalen, la construcción, el, el capital humano avanzado que tenemos, quizás no, no daría abasto, porque nos falta capital humano Es decir, hay un déficit tremendo de capital humano avanzado. Y cualquier programa que incentive a los niños desde la programación, cualquier programa que incentive a los colegios eh, que tienen que ver con la industria, ya es decir, hay 950 colegios, solamente 30 esos colegios tienen la carrera de programación, por ejemplo, solamente 30, ya, en los técnicos profesionales. ¿Ya? Ese es un tema que tenemos que trabajar y avanzar. Y por otro lado, si uno mira las la, la distorsiones que esto produce, muchas empresas pymes, capital humano no tan desarrollado, y a la vez un, un sistema que, que debe permitir la, la relación directa entre la universidad, los empresarios ya y el mundo, yo diría, que, que permite construir estos escenarios de, la, de, la, de las compañías internacionales, yo diría que estamos en un camino... Posible de hacerlo. Lo importante es que haya una política país, una política de Estado, que no piense en el corto plazo, no solamente piense en investigación pura, sino también en investigación aplicada directamente a todos estos procesos productivos y que los da una esperanza de llegar al desarrollo, es decir, teniendo un buen crecimiento país, pero a la vez una interacción importante entre la academia, la industria y, y, y el gobierno en este caso. Muchas gracias, don Jaime. Si seguimos por el mismo orden, Cristian. Muy buenos días. Yo soy Cristian Germans, el Presidente del Colegio de Ingenieros de Chile. El Colegio de Ingenieros es una asociación gremial que agrupa a los ingenieros civiles, comerciales, politécnicos, militares. Tenemos 60 años. Tenemos distintas especialidades: eléctrica, mecánica, informática, etcétera. Y para analizar los temas de país, nos interesa el desarrollo país. Y nos interesa también como colegio de ingenieros que tenemos socios de distinta experiencia socios con mucha experiencia ya algunos jubilados, aquí en robótica los jubilados no aportan mucho, pero, pero igual pueden aportar, eh, ingenieros jóvenes. Y también en estos 60 años yo veo que el tema de robótica es lo mismo que ocurrió en este país hace 50 años atrás cuando partía computación y que también tuvo el colegio, es decir... Me, eh, lo, lo que uno ve en el tema del colegio cuando partió la computación que era algo nuevo y aquí quiero hacer énfasis en, en un tema que es importante, el cambio de mentalidad porque no nos podemos situar solamente en el tema de industria, el apoyo de la universidad sino cómo hay un cambio de, de mentalidad en las empresas, en las políticas públicas ¿ah? eh, me alegra mucho que, que el parlamento esté tomando esta iniciativa ¿ah? porque son nuestros representantes y nos están moviendo hacia eso porque lo que uno ve en muchas empresas, y, y, y lo ve en muchas áreas de, de la producción en Chile, de que no hay, un cam no hay este cambio de mentalidad de avanzar. Eh, en la minería seguimos exportando piedras, cuando podríamos estar exportando tecnología, y eso hace muchos años. Está también pasando en el tema solar. Tenemos la mejor radiación solar del planeta y recién hay tímidos avances para no hacer lo mismo que la minería, de hacer desarrollos innovadores en Chile y que también hay desarrollos de robótica que están haciendo unas empresas, eh, ni siquiera pyme, pymes, pyme ¿eh? en que también lo están haciendo ingenieros eléctricos jubilados que están trabajando en tecnología de, de avanzada. Entonces, en ese sentido, nosotros como colegio que nos interesa el desarrollo país, nos interesa el desarrollo de la ingeniería, de que los ingenieros jóvenes se proyecten fuera del país, estamos... Muy agradecido de haber invitado para poder aportar esta otra mirada, una mirada más transversal de los distintos campos que, campos que trabajan los ingenieros, de las distintas especialidades, no solamente el especialista en robótica o e informática, sino tener esta realimentación desde las distintas áreas. Y yo creo que ese es el aporte que podemos hacer nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Eh, Javier, por favor. Muy bien. Eh, primero que nada, quisiera agradecer al diputado por la invitación. Saludo al rector, al embajador y a los colegas que están aquí. Mi nombre es Javier Ruiz del Solar, soy académico de la Universidad de Chile, dirijo un centro de investigación que es de tecnología para la minería donde desarrollamos robots. O sea, yo trabajo en robots y desarrollo robots aquí en Chile. Eh, entiendo que hay dos ámbitos en la pregunta que se nos hizo. Uno es sobre el impacto que puede tener esta tecnología y los desafíos. Sobre el impacto, lo primero que quisiera decir es que comparto el diagnóstico que nos dio Rodrigo sobre esta área estratégica o sectores productivos. Si uno dice ¿En Chile tiene sentido desarrollar robots o robótica? La respuesta es sí. Si la pregunta es dónde, en los sectores económicos más importantes, en la minería, en la agricultura, en la industria forestal, en la industria acuícola, en los puertos. Estos desarrollos, Esto no es ciencia ficción, en otros países existe y en Chile también existe. O sea, esa primera parte yo la tengo más o menos clara. Ahora, sobre la minería, yo quisiera decir lo siguiente. En los números que nos mostró Rodrigo sobre cuán importante es la robótica, en Chile, respecto al mundo, pareciera ser que nosotros pesamos cero. Pero en minería, déjenme decirles que somos, me atrevería a decir, número uno a nivel mundial. Los camiones autónomos que se usan en la minería partieron en Chile, en la mina Radomiro Tomic de Codelco, y después fueron a Gavi y después de muchos años que estuvieron operando en Chile, se utilizaron en Australia. Por supuesto, en este caso fue un buen trabajo conjunto entre una empresa japonesa, que es Komatsu, y Codelco, ¿no es cierto?, porque estas tecnologías no se pueden desarrollar en laboratorio, hay que probarlas y en eso Codelco tuvo un rol importante. Después, si estamos hablando de minería subterránea, los equipos más avanzados que existen en el mundo son los LHD semi-autónomos. ¿Dónde partieron? En el Teniente, en la región de Higgins, y después de muchos años se usaron en otros países en el mundo. ¿Qué se está haciendo hoy en día? Se está trabajando en temas como tronadura. ¿Dónde está partiendo esto? En Chile. Entonces, en minería es nosotros, eh, la actividad minera eh, chilena, especialmente la del cobre, número uno a nivel mundial, y eso implica que también las tecnologías que se usan en minería son de clase mundial. Y en varios de estos ámbitos, especialmente en robótica, lo que se hace en Chile es relevante para el mundo. Podría mencionar también el trabajo, por ejemplo, de una empresa que se llama Mirs, que desarrolla brazos robóticos que se usan en distintos ámbitos, más de fundición, concentradora, etcétera. Yo la semana pasada estuve en una conferencia que se llama Auto Mining, esta semana estoy en una conferencia que se llama U-Mining, las dos son de minería y en las dos robótica un tema relevante. ¿Ya? Entonces, en la minería eh, es muy relevante el uso de la robótica y a diferencia de, la, de las aplicaciones más tradicionales, en estas aplicaciones que tienen que ver con recursos naturales, el principal beneficio de, de, de la robótica no es la productividad o los costos, es la seguridad, la seguridad de las personas alejar a personas de tareas peligrosas, de lugares, digamos, contaminados. Y esto eh, es importante porque en algunos casos hay sectores de las minas que no se pueden explotar por razones de seguridad. Por ejemplo, en el Teniente, por los estallidos de roca o por las inundaciones. Si uno no usa tecnología robótica, la mina queda sin explotar, o sectores de la mina quedan sin explotar. Así que eso me parece a mí que es importante. Eh, sobre los desafíos, eh, yo primero quisiera reforzar el tema de las oportunidades, antes de hablar de los desafíos. Yo creo que es una oportunidad que tengamos industrias de, de, de tan gran tamaño en el país y donde esta tecnología se requiere y donde no se ha desarrollado en otros lugares del mundo. Ejemplo, la minería. En, en menor medida, porque hay otros desarrollos en otros países, la agricultura, la industria forestal. Me voy a repetir con las mismas industrias, pero hay una oportunidad. Ahora, lo importante es que esta oportunidad, como todas las oportunidades, hay que tomarla y hay un momento, ¿no es cierto? Si seguimos solamente hablando en 10 años más, vamos a decir, había una oportunidad, pero no la tomamos. Eh, los desafíos, yo me atrevería a decir que hay, varios de los que se han mencionado son importantes, pero me atrevería a decir que hay dos desafíos principales, que son, uno, el cultural, ya todos los que aquí en Chile han desarrollado tecnología, quieren desarrollar tecnología, se encuentran con este hecho, ¿no es cierto?, que uno va a una empresa y dice, mire, desarrollamos esto, ¿dónde se está usando?, ¿dónde lo pudiera ver? Entonces, culturalmente nuestros empresarios son bastante conservadores y esto es una barrera. Entonces hay que ser muy persistentes y se pierden muchas oportunidades. Y obviamente esto es algo que hay que trabajar. Después nos podemos referir a cómo se puede abordar este problema, pero es un problema sin lugar a dudas. Y el otro tema es la relación universidad-empresa. Aquí se ha hablado mucho de spin-off, de emprendimiento. Me parece fantástico esto de los spin off y el emprendimiento. Pero si uno ve los países desarrollados países como Japón, ¿los desarrollos tecnológicos que hay son por spin-off y son por emprendimiento? Yo diría que no. Los desarrollos tecnológicos se hacen o al interior de la empresa o se hacen en estrecha colaboración entre las universidades y la empresa. Eso aquí en Chile es muy débil. O sea, venimos hablando hace muchos años la relación universidad-empresa. Tratamos de hacer cosas, pero cuesta. Y yo creo que aquí las políticas públicas tienen mucho que decir. Corfo tiene programas muy interesantes que nos han ayudado. Estos programas estratégicos, existe el programa Alta Ley, Manufactura Inteligente, pero no es suficiente. O sea, yo creo que si queremos que a futuro cambie la situación respecto a otras olas que hemos dejado pasar... ...este tema de relacionarnos de mejor forma... ...la universidad y la empresa es crucial... ...y por eso yo celebro que... ...en este comité esté la Universidad O'Higgins... ...jugando un rol importante... ...eso por el momento, gracias. Muchas gracias... Eh, don Fernando, por favor. Bueno, días, bueno, también... ...muchas gracias por invitarnos... ...yo soy Fernando Braco soy el... ...fundador y gerente general de Godelius... ...que hoy... Luego de, de, de un tiempo, el Grupo Siglo se invirtió en Codelio y somos parte del Grupo Siglo eh, No tengo la menor eh, pretensión de tener una, una buena teoría sobre alguna de las preguntas que se desarrollan aquí y, por lo tanto, voy a intentar acotar eh, mis comentarios a la restringida dimensión de, eh, del mundo en el que estamos cotidianamente. Empiezo... Eh, señalando algo que recién se decía sobre el sentido de urgencia. Cualquier política pública, cualquier esfuerzo, además de una ambición y horizonte de largo plazo, para la perspectiva empresarial tiene que tener conciencia que estas cosas ocurren con ventanas extraordinariamente limitadas de tiempo. Y entonces, la gran mayoría de las oportunidades, que también coincidiendo con lo que se ha dicho recién, esto es más una oportunidad que un... Una, digámoslo así, que una, una potencial crisis demanda velocidad de respuesta. La, la perspectiva empresarial obliga a tener, además de esta ambición y horizonte de largo plazo, como decía, algún marco de referencia. Y permítanme mencionar un posible marco de referencia. Primero, también coincido que la robótica está inscrita dentro de una transformación mayor y, en la mayor parte de los casos, es inseparable. Eso es, el, el desarrollo de la robótica o de la inteligencia artificial o del de conjunto de asuntos que se han dado en llamar la Industry 4.0 o la Cuarta Revolución Industrial, son, en, su, en la mayor parte de los casos, inseparables. Si uno razona, insisto, con el afán de... Eh, restringir el razonamiento no porque deba ser restringido en el caso de la minería que efectivamente tiene una escala excepcional y que y, bueno cualquiera que ha salido al mundo sabe que lo que se puede resolver en minería en Chile tiene la replicabilidad que no tiene en ninguna otra industria eso es pasa a ser referencia en Australia en Sudáfrica, en Canadá en Japón o en Mongolia y, y por lo tanto es un candidato natural a jugar este partido, y particularmente en la llamada robótica de servicios o robótica de campo, que también coincido, aparece como con mucha naturalidad, con muchas capas de riqueza en términos de lo que se puede hacer en, en, en esta zona del mundo. En, en, en la revolución que suele llamarse la tercera, a veces la revolución digital de los 90 el tipo de escenarios que se presentaban no eran demasiado distintos a los de hoy. Eso es la perplejidad respecto a que había en Ciernes un cambio enorme por la irrupción del mundo digital, por ejemplo, para los operadores de telecomunicaciones, generaba una enorme conciencia del cambio, pero no necesariamente un saber cómo jugar. Hay una analogía posible con el escenario de hoy. Y entonces, también usando abusando de esa analogía, en, a principios del, del 2000, el, el, el cliché era buscar the killer applications, la, las aplicaciones definitorias o determinantes. Y si uno lo, se retrotrae a esa época y piensa quiénes jugaron a qué en esa revolución 90-2000, y mira los operadores de telecomunicaciones o los fabricantes de equipos de telecomunicaciones o cualesquiera del ecosistema, sabe hoy que los grandes ganadores de ese proceso fue más Google, Amazon, Salesforce, Twitter, Waze que los que formaban parte tradicionalmente de ese sistema. La pregunta mutatis mutandi es ¿cuál es el juego hoy con perplejidad parecida? Y aquí es donde me permito hacer un avance un poco más concreto y decir, en minería y perdón, y en astronomía, que no se ha mencionado específicamente en este, en este país, que hay una ventaja competitiva formidable, hay una tendencia que es ya consenso y es a la teleoperación. La operación a distancia aparece como un área subconjunto de este problema general, que es un gran candidato a centrar esfuerzos. Operación a distancia de grandes máquinas, operación a distancia de vehículos, y, y, y vehículos en minería es una tribu gigantesca que incluye, por supuesto, camiones, bulldozers, LHD, grúas, etc. Cuando el proceso es manual, había recién mencionado el caso de tronadura, en donde la gran mayoría de los procesos de la tronadura siguen siendo manuales, aparece en todo su esplendor la robótica, porque uno no puede teleoperar algo si no tiene primero automatiza, automatizado el proceso que hoy es manual. Y entonces, efectivamente, eh, estamos participando de un desarrollo muy ambicioso que vuelve viable la tronadura telecomandada, en este caso. Pero esto aplica para la perforación y aplica para prácticamente cualesquiera de los puntos del proceso minero. Nótese que, también coincidiendo que el driver original es la seguridad, sin embargo, la productividad ganada no se mide en términos del delta que normalmente forma parte de los modelos económicos cuando uno analiza la ventaja de esto, se mide en términos de si es viable o no una operación entera. Eso es, el operar a distancia tiene el impacto gigantesco de que vuelve viables operaciones que de otro modo no serían viables. O sea, es completamente disruptivo en términos de las competencias o de la competitividad adicional que genera. Síntesis, esto es mucho más una gigante oportunidad, está lleno de capas, de capas tecnológicas diversas, incluyendo capas de software, desarrollar habilidades, por ejemplo, de las interfaces ápticas, eso es la, la, la capacidad del tacto de robots, es algo incipiente, y en procesos como el minero o el agrícola, o el vinculado con manipular a distancia radiotelescopios, se demanda enormemente, y bueno da toda la impresión de que ahí hay un, un buen candidato a área restringida para un alquiler application. Eso. Muchas gracias. Eh, Juan Carlos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, diputado rector y Sofía. Mi nombre es Juan Carlos y soy presidente de la Asociación de Exportadores de Carne de Chile y participo del Consejo Exportador de Alimentos de la SOFOFA, así que creo que voy a pasarle dar el mensaje un poco del sector eh, agrícola en general. Eh, relevar la importancia, yo creo que casi está de más, pero, pero si uno quiere hacerlo concreto, eh, eh, hoy día la agricultura, el sector agrícola en Chile es el segundo sector exportador, se exporta más de 16 mil millones de dólares de alimentos desde Chile a todo el mundo, a más de 180 países. Tenemos como país ventajas competitivas importantes en un mundo que, que cada vez demanda más alimentos de las características que tiene Chile, somos uno de los cuatro países en el mundo que tiene clima mediterráneo, por lo tanto tenemos una ventaja que, que como país hasta ahora la hemos sabido aprovechar, pero, pero la competencia ha aumentado, otros países se han dado cuenta de lo mismo, hoy día Colombia, Perú, México, el mismo Estados Unidos, eh, ven a la exportación como, como una posibilidad de desarrollo país y, y aumentó la competencia, y en ese sentido una de las debilidades que tiene la agricultura es precisamente la, la productividad, y, y la productividad en general se puede solucionar de dos formas, o con educación o con tecnología. La educación tarda más, creemos que la tecnología es una opción y está siendo una opción, Y hoy día eh, existen muchos ejemplos en el sector agrícola de, de la incorporación de tecnología, la incorporación de robótica, para mejorar la productividad, eh, para, en muchos casos también, igual que la minería, eh, evitar faenas que, que significan ciertos peligros a través del uso de, de robots. Eh, me gustaría compartir ...comentar dos aspectos que, que, que sí me interesa que queden, que queden en la discusión. El primero es, es precisamente eso. Ya se utiliza mucha tecnología en Chile y, y muchas veces no se sabe, se desconoce cómo ha entrado la robótica en los distintos sectores. Eh, las plantas de faena, de, de carne, eh, hoy día están bastante eh, robotizadas. Eh, precisamente por la falta de mano de obra calificada... Eh, por aspectos de productividad y por a, aspectos de, de seguridad. Eh, es súper importante, y ahí hay un, un, un, un flanco para las universidades, de, de hacer buenos levantamientos de la demanda. Eh, sobre todo cuando en otros países existe la oferta por la tecnología, es clave, industria por industria, identificar eh, las oportunidades. O sea, cuando proveedores, en este caso, por ejemplo, de Japón, eh, que ya tienen la tecnología, que la han desarrollado, lo que muchas veces falta es tener clara cuál es la demanda en la industria salmonera, en la industria de la fruta, cuál es la necesidad que tiene cada una de las industrias eh, respecto a, a automatizar procesos. Ese trabajo eh, creo que es clave a la hora de enfrentar eh, el problema. Si no, estás tal vez inventando la rueda cuando ya está inventando otra parte del mundo y lo que hay que hacer bien es ...hacer el levantamiento y juntar la oferta y la demanda con eso. Y un segundo punto importante eh, es que cuando se habla de, de innovación... ...cuando se habla de investigación, siempre se nos queda afuera el tema de la implementación. Y eso a nivel de SOFOFA y a nivel de asociación nosotros hemos levantado muchas veces a la autoridad... ...que faltan esfuerzos en implementación. Muchas veces la rueda ya, está de, ya la descubrieron, pero lo que le cuesta a la empresa y a la industria es hacer la implementación, es hacer ese cambio tecnológico, y en general no existen buenos incentivos para hacerlo. O sea, la tecnología ya está ya está desarrollada en algunas partes del mundo, pero, pero incorporarla al proceso productivo significa una inversión mayor, un costo importante para la empresa, y, y, y generalmente no existen buenas líneas de, de apoyo por parte del Estado, por parte de Corfo, de FIA, de las mismas instituciones que hemos conversado, para apoyar la implementación de esa tecnología, se da mucho foco en la innovación, en la investigación, pero, pero creo que no hace falta eh, investigar o de nuevo, desarrollar eh, eh, líneas de acción para apoyar la implementación de tecnología en las empresas. Muchas gracias, Juan Carlos. Eh, ahora me gustaría abrir la conversación de forma más abierta para que todos aquí los presentes pudieran eventualmente eh, intercambiar ideas y también eh, no, provocar quizás con un aspecto que no hemos mencionado o no se ha mencionado de manera muy explícita, que tiene que ver con el impacto de la robótica en el empleo. Eh, lo hemos visto eh, claramente que la productividad eh, tiene un impacto muy positivo, sin embargo, dadas la, las circunstancias, digamos, del país, y lo mismo que mencionamos respecto a cómo se está abordando estas materias en términos de currículum escolar eh, no, o en las mismas universidades, eh, nos, nos encontramos también con un escenario donde hay un, un, una población que no está preparada para esta, esta irrupción o no, no está visualizando la oportunidad porque no tiene las re herramientas para ello. No sé si alguien quiere, eh, de alguna manera, hacer algún comentario respecto a este impacto más directo. De hecho, en los últimos estudios internacionales hablaban de una pérdida de un alrededor de un 50% de ciertas funciones o trabajos a nivel de la matriz de, la matriz de empleo. Entonces, ahí también hay, hay una, un espacio muy importante por el cual analizar Dejo abierto ahí libremente a quien quiera hacer algún comentario al respecto. Bueno, yo creo que este es un tema súper relevante y me gustaría referirme a, a dos aspectos del mismo. El primero, como tú dices, este, estos miedos que existen del desempleo, que va a ser 40, 50, 60%, yo creo que eso es, es bastante alarmista. Este no es el primer cambio tecnológico que ha existido en el mundo, han existido muchos otros eh, y siempre se, hay empleos que se pierden, hay empleos que se ganan y siempre hasta ahora la suma neta ha sido positiva. Así que no significa que ahora va a ser positiva, pero tampoco se trata de que estamos frente a una debacle del, del empleo. Hay estadísticas en Europa de los países donde se usa más automatización y donde se usa más robótica, son los países donde hay menos desempleo. La República Checa, Alemania, por ejemplo. Entonces... La evidencia que hay no nos dice que se van a crear tanto, o sea, que se va a crear un gran desempleo. Pero el aspecto que es relacionado con esto es que aquí hay un cambio tecnológico, hay un transiente, y yo creo que es importante el tema de la educación, ¿no es cierto? Los trabajadores que tenemos hoy en día en el mercado laboral quizás van a requerir dentro de poco competencias distintas, entonces hay que volver a educarlos. Por otra parte, los jóvenes que tenemos en el colegio, en los centros técnicos, hay que educarlos para tecnologías que quizás no están tan presentes hoy en día en el mercado laboral. Entonces, yo creo que sí, eh, esto de que uno dice estamos en un transiente tecnológico, no es que no hay que hacer nada y hay que mirarlo desde afuera y ver lo que sucede, sino que yo creo que el país activamente tiene que preocuparse, sobre todo en el tema educacional, en todos los niveles. Y el otro aspecto que me gustaría mencionar, que, que no, lo, no lo alcancé a mencionar antes, el, en, en esta estadística que nos presentó el profesor Berchae de lo que se hace en la robótica en Chile, y los programas que hay, etcétera, yo creo que faltó algo que, que es importante, que hay formación al más alto nivel en robótica en Chile, o sea, hay varias universidades que ofrecen, donde la gente puede hacer doctorado en robótica, que es importante, no es solo que hay formación de pregrado, también se forman al más alto nivel en Chile, se pueden formar personas en este ámbito. Muchas gracias. Eh, ¿Sí? Que, eh, que, quiero plantear un, un tema para pa que lo conversemos. Eh, recién, eh, además reconocer, Juan Carlos también fue parte de, eh, también es padre de este, de este engendro, por si acaso. Porque él estaba en Japón en esa misma en esa misma vez que con el rector eh, conversamos, eh, así como Juan Eduardo Razuri, que también le, también lo, lo hablamos, porque aquí efectivamente yo, y aquí apunto eso, o sea, cuando hablamos del mundo... Privado, no solamente el capítulo empresarial, sino que también el capítulo gremial, que es el que representa a Juan Carlos y en su momento también eh, Juan Eduardo Razuri como presidente del Comité Empresarial Chileno-Japonés. Eh, está la academia y está el mundo político. Entonces, quizás eh, yo asumo que, que, que es lo que ustedes han planteado, efectivamente, hacia, es, es por lo menos son los, los cuatro ejes que hay que estar: academia, gremio, empresa y, y, y política. Pero, ¿cómo vamos? construyendo el equilibrio, el encuentro entre las curvas de la oferta y la demanda. Juan Carlos un poco lo planteaba, de que, o sea, es increíble la, lo abismante que la diferencia entre dos temas. Cuando necesitamos, lo anoté aquí, de hecho, necesitamos el, la, el, la, la generación de eficiencia, lo hacemos a través de tecnología de educación. Eh, uh -huh. Y en ese sentido, claro, si logramos ir también capacitando a personas que sepan de robótica, aquí no, no vamos a inventar la rueda, en Chile. tenemos que hacer usarla. ¿Ah? Y en ese sentido, la, la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que ¿Existe el eje que haga encontrar la oferta con la demanda? Eh, yo, yo les quiero contar un poquito, la verdad que no los quise interrumpir, escuché con alta atención, nosotros, yo represento de fruta al, al gremio de La Fruta, eh, y, y les comento que, bueno, para nosotros, estos temas de, de robótica y, y en especial temas de transferencia tecnológica son re, súper son relevantes y llevamos muchos años trabajando. ¿eh? Hemos trabajado de la mano con Corfo por años, eh, y, y, y un ejemplo de eso que estamos haciendo son los centros, de extensionismo, los centros de extensionismo y nosotros somos dueños, entre comillas dueños de un centro de extensionismo, el centro de extensionismo agroindustrial de hecho anoche tuvimos la cena de la agroindustria en la región del Maule que estuvo muy re bonito, con muchas empresas trabajando y muy, muy involucradas en lo que estamos haciendo y, y me llamó la atención mucho lo que tú dijiste porque dijiste que es el tema de la adopción tecnológica los centros de extensionismo, uno de sus roles debe ser la adopción tecnológica, apoyar a las empresas en los procesos de adopción tecnológica. Por lo tanto, Corfo ya está haciendo trabajo en ese sentido, y bueno, nosotros como gremio de la fruta y también ahora agroindustria que estamos trabajando, pues, siempre pensando en la cadena de valor, estamos trabajando fuertemente en esos temas. ¿Mm? Así que la verdad que este tipo de instancias que ustedes están eh, desarrollando y que espero que se fortalezca, para nosotros es ideal. El, el sector frutícola chileno ha, ha ido perdiendo de poquito eh, competitividad, por lo tanto, y, y la agroindustria, ¿para qué decirlo? O sea, van perdiendo competitividad en la medida que no son capaces de ir incorporando estas nuevas tecnologías versus lo, toda la oferta que existe en, en el mundo. ¿Ah? Es importante también decir que a nivel local hay harta tecnología que hay que apoyar, por lo tanto nosotros estamos trabajando... Pensando primero en el territorio, en nuestro territorio, dónde estamos involucrados para poder llegar con esa tecnología, esa primera tecnología a las empresas. Nosotros nos hemos vinculado, y cuando, cuando hablo de nosotros a de los feyfrutes y hablo de estos centros de extensionismo, nos hemos vinculado fuertemente con las universidades, los centros, los centros de investigación, con todo el mundo, con el fin de ser el puente que le falta al vínculo entre la universidad o los centros de desarrollo y las empresas. Entonces, el rol que estamos cumpliendo y que buscamos cumplir es súper relevante desde ese punto de vista. Adopción, adopción tecnológica, vinculación y además entrega de información. Nosotros entregamos mucha información a las empresas. Así que, la verdad es que, la verdad es que ese eslabón que falta en la cadena ya está y, y yo los invito a que nos ayuden a fortalecer. Gracias. No... Yendo de concreto a tu, a tu pregunta y, y pecando de tal vez de no manejar bien el tema, pero me da la impresión de que, de que una de las limitantes que hay en las universidades, y perdón el rector que me meta en su, en su terreno, es, es que los incentivos a veces no están bien colocados. Por lo tanto, al, a la universidad no la premian y no le llegan más recursos si le dedica esfuerzo a... Este tipo de tema le llegan más recursos por si incorpora más profesores con, con doctorado, le llegan más recursos porque escribieron más papers, pero no cuando se involucra con la empresa privada. Entonces ahí hay un tema que es bien de fondo, que me da la impresión de que, de que lleva años y que no hay un incentivo para la universidad real, o sea, no ganan nada las universidades, ganan a veces los profesores en forma particular, pero la universidad no gana, no tiene un incentivo, sobre todo las universidades estatales, para eh, para trabajar en conjunto con la, con la empresa y, y, y sobre todo poniendo el ejemplo de la Universidad de O'Higgins, que es, universidades que están en regiones, que están muy cerca de la industria, hoy día muchas veces no, se, no interactúan porque, porque, claro, va contra sus incentivos. O sea, si, si el rector le dedica tiempo a la empresa privada, va en contra de dedicarle tiempo a los temas que efectivamente en su GDI a final de año le significan mayor recurso. O sea, ahí hay un tema que se puede trabajar. Bueno, muchísimas gracias. Eh, quiero decir eh, primero que he aprendido muchísimo, a eso venía, así es que eh, voy, a, voy a salir contento. No me ocurre muy seguido, en las reuniones. Eh, bien, eh, eh, tal vez eh, eh, mencionar, he notado bien eh, lo, lo que han dicho, todo lo que se ha dicho me parece muy relevante para nosotros como Universidad de O'Higgins y voy a hablar desde la Universidad de O'Higgins. Por ejemplo, eh, eh, muy interesante lo que decía eh, Javier sobre el, eh, eh, la, la, la importancia que tiene en Chile la robótica a nivel de minería. No, no, conocía, no conocía eso, a pesar de haber trabajado eh, en la misma facultad de Javier por eh, 20 años. También, bueno, la crítica, eh, yo, la, yo la he oído siempre, y eh, no la he comprobado pero voy quiero quiero tratar de comprobarla y ojalá me lleve la, la no, no he dicho cuál es la crítica y ojalá me lleve la sorpresa de que no es así nuestros, empre nuestros empresarios son muy conservadores eh, es, lo que siempre, es lo que siempre he oído y en la y en relación universidad empresa hablamos mucho y hacemos poco bueno me alegra mucho eh, haber, eh, haber oído a, a Juan Carlos. Tenemos entonces que, y estoy totalmente de, acu de acuerdo, y ya lo habíamos conversado con eh, Rodrigo, con Carlos, hay que eh, hacer eh, un, eh, un esfuerzo muy, muy grande en este momento. Desde la universidad lo vamos a hacer a partir de las próximas semanas, y para eso. Eh, te pido muy mucho apoyo, eh, un, eh, un catastro eh, de, para ver cuáles son las necesidades, dónde, dónde se está utilizando la robótica, a qué niveles, eh, cuáles, eh, y, cu y cuáles son justamente las, las de debilidades, eh, tanto desde el punto de vista de la educación, porque nosotros... Eh, tenemos vocación de eh, actuar para la educación, eh, para también eh, la innovación tecnológica y eh, me pareció muy interesante lo, lo, lo que dice es el, el cuello de botella que existe eh, en, eh, en la implementación. ¿ya? Eso, eso, eso es también... Eh, algo que es vocación nuestra de la universidad. Entonces, me agradó mucho oír a, a, a Marcos Marín eh, con entusiasmo y además saber que están, eh, están, están ya trabajando y están, eh, digamos, eh, deseosos de... Eh, ...colaborar con, con, con la universidad y ya lo han hecho con, con otras universidades... ...bueno, la Universidad de O'Higgins, ustedes saben, nació el año pasado... ...abrimos nuestras puertas en marzo del año pasado, hace un año y poquitos meses... ...pero hoy día tenemos trabajando allí, ya lo decía, eh, del orden de 50 investigadores... todos jornada completa, jóvenes formados en las mejores investigaciones... Allí, entonces, eh, quiero decirle a Juan Carlos que eh, vamos, eh, eh, vamos a demostrar que el, este um, mito, eh, que es muy cierto en muchas partes, nosotros lo vamos a quebrar, de que los investigadores se dedican a su investigación básica, que es muy importante, etc., se puede quebrar y, eh, saliéndome un poco, le, le digo, y Javier lo conoce, eh, yo tengo eh, en mi currículum un, eh, un, un ejemplo, ya con la creación del Centro de Modelamiento Matemático en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, ya en que le dije a los matemáticos que son los más básicos de los básicos, los más difíciles de mover, miren, aquí eh, se acabó, tenemos más plata para salir hacer modelamiento en el mundo real y no para seguir calientitos trabajando en esta zona de confort de cada uno. No, eso en la Universidad de O'Higgins, Juan Carlos, es un compromiso mío, eh, vamos a ver si, si tengo éxito, pero eh, yo creo que sí, vamos a realmente a poner eh, un énfasis. y los incentivos, como decías tú, adecuados, aunque desde afuera, desde Conicite no los haya, por ejemplo, si los hay desde Corfo, eh, vamos a poner los incentivos para que nuestros investigadores eh, salgan. Ya estamos conversando con ellos sobre eso. Bueno, eh, pedimos entonces ayuda desde, desde las próximas la próxima semanas para hacer ese inventario que es absolutamente necesario para nosotros para identificar, identificar necesidades, como decía, desde, el, desde los distintos puntos de vista, hablando del área de la robótica. Y en ese, en ese sentido, eh, yo quería proponerle al diputado que eh, no sé cuándo se pensará hacer la próxima mesa sobre, sobre este tema. Eh, la, los, los invito a que la hagamos en, eh, en, la, en la región de O'Higgins, en la sede de Rancagua de la universidad y me comprometo a poder, eh, siempre que no sé cuándo va a ser, pero me comprometo a que eh, poder mostrarles que realmente estamos empezando a hacer algo en esta dirección con, eh, con empresas, principalmente de la región. Eh, gracias, rector. Yo, de hecho, quiero tomar desde ya su, su ofrecimiento de poder reunirla, reunirnos en la próxima sesión de esta mesa. Y, y para eso, quizás, eh, a modo de ir concluyendo también, porque yo creo que los, el enunciado de los temas está clarísimo, se coinciden muchos temas además, eh, pedirle a Sofía que, eh, que también, bueno, como coordinadora ejecutiva eh, finalmente eh, de la mesa, que nos pueda, eh, una vez que, que, que ya hayamos terminado esta, esta esta reunión, un poco las principales propuestas de cada uno, pero yo les quiero dejar a, a la propuesta de ustedes saber cuál le debiera ser el, el tiempo que nos debiéramos eh, reunir, por ejemplo, no sé, una vez bimensualmente, eh, o, o mantener quizás eh, abierto, ya tenemos una invitación del rector para ir a la universidad. Eh, yo coincido con lo que plantea Juan Carlos, en el sentido que, que quizás también desde el punto de vista eh, de la política pública, a lo mejor, por ejemplo, la próxima ley de presupuesto, y ese ya es un tema mío, eh, el, el plantear que existan, eh, no restricciones, porque muchas veces existen restricciones, sino que existan incentivos concretos para poder ir avanzando. Entonces, ¿saben que Entre el mundo público y el mundo privado está la diferencia del punto de vista del derecho, que en el mundo privado se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, pero en el mundo público se puede hacer solo lo que la ley expresamente permite. Entonces, es un mundo entre uno y otro. Entonces, eh, yo creo que aquí hay que incorporar efectivamente a la, a, a la academia, a la, a la empresa, eh, a la política, a los gremios. Y, y quería dejar ahí la propuesta a ustedes. ¿Qué creen ustedes que debiéramos, eh, con, qué, con qué periodicidad reunirnos? Eh, yo, por ejemplo, puedo, puedo eh, hablar con gente de Codelco. Eh, yo, además, soy miembro de la Comisión de Minería, entonces estoy muy relacionado con Codelco. Y que la próxima reunión exista gente, incluso más, de repente podríamos, si nos ponemos... Eh, nos entusiasmamos mucho ir. Yo, yo he estado en los centros de la operación de Codelco, que está en Millán, en el pleno centro de Rancagua, y se ve cómo están a la mina a 90 kilómetros de ahí, están operando y están sacando los están sacando con los yumbos, qué sé yo, los mismos camiones, están vaciando, qué sé yo. Eh, también, de repente, podríamos eh, pedirle a través de Juan Carlos, o hacer las gestiones también como mesa, quizás, por ejemplo, visitar la planta de Agrosuper de Rosario, que yo sé que, eh, no sé si la más moderna de Sudamérica o la más moderna del mundo, pero que tiene un nivel de estándar tecnológico también porque a veces partimos como muy neg muy negativamente y, y, y recién eh, se ha dicho, o sea, no estamos tan atrasados tampoco, el tema minero, Chile marca tendencia, pero el tema agroindustrial o sea, la misma fruta que tiene un tema, qué sé yo eh, de, de tecnología, hoy en día muchos, muchos productores de fruta toman la definición con respecto a la oferta tecnológica disponible o sea, si yo voy a plantar nogales porque puedo cosecharlo mecanizadamente, puedo shaker, barrer, aspirar, qué sé yo. Eh, ya la gente nos está poniendo, por ejemplo, eh, parrones muchas veces, de uva, por ejemplo, que si está solo mano de obra. Entonces, no tengo tanta tecnología disponible. O sea, si ya la tecnología está marcando un patrón con respecto a la decisión de inversión, es que tenemos que subir a este carro. Entonces, eh, es el planteamiento ver cuándo creen que iríamos reunirnos y, y qué otras cosas más hacer. Primero, te acuerdo por completo, me parece que la cadencia, no me pronuncio sobre ella, pero eh, hago extensivo el, el ofrecimiento de que, que algunas de estas reuniones se hagan en Siglo y con exactamente la, la, la misma intención, yo creo que algunas de estas conversaciones vale la pena sa sacarlas del terreno tan abstracto y mostrar tangiblemente qué es lo que se está haciendo. No, no, no con ningún afán propagandístico, sino porque permite, eh, yo creo que, efectivamente, eh, aterrizar algunos temas que a veces este, no son tan fáciles de visualizar. Así que, en alguna de estas reuniones, este, me parece que es útil el, el estar en un centro de comando, efectivamente, en el que haya robots concretos, haciendo cosas concretas, y con Javier podemos coordinar para tener más de uno. Este. Sí, a, a mí me gustaría hacer el siguiente comentario. A mí esto de bimensual me parece bien. Pero pienso que en una en la próxima reunión, o entre ahora y la próxima reunión, o entre ahora y dos reuniones más, deberíamos definir qué queremos. O sea, ¿cuál es el resultado de esta mesa? ¿Para qué nos vamos a reunir? Si nos ponemos a lo mejor algunos objetivos concretos, objetivos para este año, para el próximo año. Pero eso me parece interesante porque a mí me gustó mucho estar aquí, pero no sé qué es lo que sigue. O sea, si nos volvemos a juntar y volvemos a conversar, perfecto, pero quizás pueda haber algo más. Y sobre la, la invitación del rector, a mí me parece que estas dos ideas son súper compatibles, ir a Rancagua, tener una parte de la reunión en la universidad y después ir al, al centro este de Millán, ¿no es cierto?, y poder ver en vivo todo este equipo operando. Yo creo que es interesante, yo creo que, no sé si todo han ido, pero es realmente in, no impactante, pero a uno le ilustra mucho el cuáles pueden ser los, los beneficios de esta tecnología. Sí. De anécdota prácticamente. El viernes pasado, a esta misma hora, yo estaba visitando la mina del teniente con la embajadora de Estados Unidos y el embajador de España. Y la primera visita que hicimos fue en Millán a la sala de telecomando. O sea, de verdad... ¿No pasaron por la universidad? No, porque estaba, que fuimos temprano, estaba cerrada la universidad, nosotros salimos a las siete y media en Millán ahí. Eh, no, y sabe que, de verdad, ambos embajadores quedaron muy, muy impresionados. Efectivamente, lo que, lo que dice Javier es impresionante verlo ahí, porque tú ves que hay... En una, en una sala como esta, con climatización, yo a dos cuadras de su casa, hay un señor sentado en un sillón con joystick y está operando la mina, o sea, está sacando material y todo. Entonces, bien impresionante eso. Bueno, y yo concuerdo también de que aquí tenemos que definir eh, ciertas conclusiones, eh, o sea, cierto objetivo, las conclusiones están, y en ese sentido yo, yo creo que ahí puede ser que tanto eh, los académicos de la universidad como con eh, Sofía puedan hacer una propuesta, todos la mesa y vía, vía correo electrónico que sé yo podemos hacer una propuesta de ciertos objetivos eh, para que todos podamos decir sí, estoy de acuerdo y dejar definidos dos tres objetivos clarísimos y empezar ahí a avanzar si lo que yo quiero es la intención de reunirnos nuevamente para que no que esto una mesa ah ya buena intención sino que es concreto y esa definición espero que la puedan hacerlo eh, tanto de la, de la universidad como de la de la biblioteca del congreso eh, le querían un comentario que se me olvidó decir, que y no no creo que no lo nombraron, no lo han dicho, pero que no se nos puede olvidar que detrás de todo esto está, es calidad de vida. O sea, finalmente, claro, hablamos de productividad, hablamos de evitar riesgos pero al final la incorporación de tecnología a la reproducción, lo que busca al final es calidad de vida. Y, y de hecho me acordé porque el ejemplo de, de, de Millán, eh, de, eh, o sea lo que, lo que más se valoró fue que esa persona antes estaba... ...con turno, arriba de la mina, eh, no veía a su familia... ...y el tipo hoy día se toma al colectivo, en 30 minutos está en la oficina... ...trabaja y a las 6 y media de la tarde está en su casa con, con su familia... ...y eso era lo que más valoraba. De hecho, diputado, cuando muevan la oficina a Pichilemu... ...yo me ofrezco a, a instalarme. Eh, yo también quisiera eh, expresar interés eh, por la ACTI... ...porque la conocí mucho tiempo durante mi investigación... Eh, conozco mucho la realidad de los empresarios, también de Chiletec, que son más pequeños. Y, no sé, la invitación, si usted me permite, rector, si está de acuerdo conmigo también, aparte del interés que me afectó con Juan Carlos y con Mario, eh, de tener el levantamiento de datos de empresas de la región, que por supuesto es nuestra prioridad, quisiera también que eh, pueda haber en nosotros, en la universidad, una proyección también para eh, darnos a conocer cuáles serían las eh, líneas de formación de educación para el sector de las TICs. Porque por lo que comentaba, por el conocimiento que tengo con las empresas, se perdían muchos contratos interesantes, por ejemplo, con clientes de Estados Unidos, que tenían una dimensión tal que no les permitía encontrar, no sé, voy a decir algo, 60 programadores ya con inglés, capaz de comunicar en inglés con, las, con la sede de Estados Unidos. A veces lo lograban, hay casos puntuales en que los empresarios se organizaban, se asociaban el tema de la cooperación, pero en muchos casos quedaban muy pequeños en relación a la dimensión de un buen cliente interesante. Y yo creo que, como lo comentó también Javier, es el tema de, de la educación, de la formación, de que tengamos personas capacitadas o para específicamente robótica o para todas las tecnologías que también Juan Carlos mencionó, que se despliegan, de, usted también lo mencionó, que se despliegan de una tecnología, aparecen muchos servicios asociados, software especiales. Y la, la invitación la hago en el sentido de que somos una universidad nueva y eso también nos da mucha flexibilidad para poder también pensar en el diseño de posibles carreras, y, y que también, no solo por, no porque especialmente no estemos en Santiago, sino también en regiones, que es un, es un espacio importante para los empresarios también, diversificar a lo largo de Chile, que no se pierda ese, ese potencial capital humano y que también lo podamos ver, tal vez, dentro de, los, de las proyecciones que queramos para la próxima mesa, ver qué, qué, qué, qué le interesaría o qué quisiera cada grupo para proponer en el trabajo, y así empezar a trabajar en conjunto. Así que le hago esa invitación también con mucho interés. Encantado. Así que nos conectamos para poder desarrollar el tema. Gracias. Gracias. Eh, lo que yo quería agregar eh, ha sido muy interesante. Eh, hemos visto que desde el Colegio de Ingenieros que todos estos desarrollos de punta de tecnología en industria avanzada, que nosotros los conocíamos, pero que no están tan bien difundidos. Y como dice Jaime, hay muchas pymes que están trabajando en el país. Entonces, quiero proponer entre los objetivos eh, que puede... Porque no podemos quedarnos en que estamos conversando, que es muy valioso de todas maneras, ¿ah? en que se reúnen las empresas, la academia, el parlamento eh, y los gremios, a hablar de cómo avanzamos en robótica y cómo vemos la visión nacional e internacional, eh, olvidarnos que hay muchas más empresas. Entonces, dentro del objetivo, ¿cómo creamos un mercado de robótica? Es decir, la palabra mercado, muchos la, la combaten, yo no afirmo responsablemente que tenemos que tener un mercado en que empresas grandes, empresas chicas, y esto se avance más. Tenemos avance en las grandes empresas de vanguardia, en agricultura, en minería, con algunas universidades, ¿eh? pero ¿cómo llegamos a las empresas más chicas? Porque el avance tecnológico va a llegar. El tema del celular, y también ahí tenemos que ver el tema de educación, a los niños que usan el celular, transmiten datos, hacen un montón de cosas con el celular, nadie les enseñó, es al revés, nuestro hijo nos enseña a nosotros para que aprenda a manejar esto, y esa, es, ese mercado que viene, no debiera pasarnos por encima. Ese es el único punto que quiero poner que no nos pase como en el tema de celulares, que el mercado pasó por encima, está muy bien, adoptamos una tecnología, pero que no nos pase por encima como país para hacer el desarrollo de la empresa. Eh, no sé si alguien más tiene algún comentario sí, sí Rodrigo dos cosas, una sobre el, el mercado quizás también hay que pensar en tipo de modelos de negocio asociados no solamente compra y venta, sino barriendo o licenciamiento de robots es decir el mercado de robots puede ser más amplio que solamente comprar un robot pero me, me refiero a que se puede, se puede pensar en un, momento, un campo más amplio que solamente la compra y lo, lo segundo que quería mencionar es con respecto a la, al trabajo que se va a hacer en la universidad y nosotros creemos que hay que desarrollar todas las líneas desde investigación básica, aplicada, transferencia e implementación. Sacando uno de esos bloques ya no, no anda bien el, el trabajo. Y tanto la transparencia tiene que ser a nivel de desarrollo local como transferencia internacional a Chile. Están, hay que trabajar en, en, en todas las líneas. Eso quería agregar. No, yo también... Eh... El diagnóstico respecto a que muchas pymes, por ejemplo, eh, está la, la brecha tecnológica y después a lo mejor una asistencia técnica específica en la que en la que se dice qué tecnología debes incorporar, en algunos casos es más simple, en la, por ejemplo, hemos visto en turismo, en el centro de extensionismo de turismo que eh, con eh, tecnologías disponibles hoy día, eh, temas de gestión de reservas en línea, cosas que aunque parece, parezca raro, eh, muchas no lo tenían, no lo habían incorporado en, en, en sus servicios, han aumentado considerablemente su productividad y su eficiencia con eh, cosas muy pequeñas de, de bajo costo incorporando tecnologías y que, y que no, no lo tenían antes de esta asistencia técnica. Ahora, sabemos que en otros casos sí hay un costo y una inversión asociada a la incorporación de, de tecnología. Y en ese sentido también nos preocupa, en el fondo, como Corfo también, esa parte, ese, ese paso siguiente, cómo las pymes también pueden adquirir tecnología, o sea, y financiarla. Entonces, ahí estamos viendo las vinculaciones que podemos hacer con actores, con financiamiento, Banco Estado, a otros bancos que podamos tener tasas preferenciales, a propósito de que son pymes apoyadas por, por ejemplo, programas, que nosotros estamos llevando a cabo. Así que también, en la medida que vamos a ir desarrollando esto, estas vinculaciones eh, que permitan terminar con, con esta cadena, en el fondo, y finalmente que, las, por ejemplo, las pymes puedan comprar esas tecnologías, eh, también yo les voy, voy a ir comunicando, en el fondo, esos nexos que estamos haciendo. Un último punto que no, no se ha conversado es la infraestructura digital, ¿ya?, y se requiere una infraestructura digital para desarrollar todo esto, es decir, todos estamos hablando de 5G el próximo año, para el 2019, ¿ya? Todo, todo lo que queramos hacer en, en, en tecnologías emergentes, nuevas y desarrollo, necesitamos una, una muy buena carretera digital, ¿ya? Y conectada, ¿me entiende Y ese es un tema que, si uno lo mira en regiones, si uno está... Yo estuve viviendo Araucanía Digital, por ejemplo, estuve viendo hace un par de semanas atrás... Pero me salgo de Temuco y no tengo conexión, ¿me entiende? Ese es un tema súper importante para el desarrollo de cada una de estas tecnologías que queramos desarrollar en el país, ¿me entiende? Por lo mismo, el, los cables submarinos, todo lo que estemos desarrollando, conexiones internacionales, ¿ya? Porque después, ¿cómo nos comunicamos con Europa si no, no podemos traspasar los datos? Es decir, ese es un tema de fondo. El otro tema importante tiene que ver con el, el, el capital humano que está detrás, ¿ya? Sigo insistiendo con eso. Si miramos las PYMES, solamente el 20% de las PYMES está digitalizada y un 60% de la mediana gran empresa está digitalizada. ¿ya? Y los volúmenes son tremendos de, de diferencias. ¿ya? Y, y lo mismo que el, el capital humano, que tenemos un déficit importante estructural de capital humano para poder desarrollar esto. Por eso, el, yo sigo insistiendo en el tema capital humano, infraestructura digital de y la, y, la, y la relación universidad-empresa y, y gobierno es súper importante en esto, es decir, el, la investigación aplicada desde la industria nuestra es súper importante que sea algo algo llevadero, ya y esa investigación aplicada tiene que contribuir no se olviden que Chile es un país subdesarrollado, ya no, no, no, no nos comparemos, es decir, quizás somos líderes en la región en varios temas, pero hay múltiples necesidades ya de la sociedad que necesitan, pero esta, esta permite un acercamiento a un mundo más desarrollado y nos permite una, una comprensión del mundo de una manera distinta como la estamos llevando. Estamos hablando de un millón de, de desplazados, nosotros hablamos. No hablamos de pérdida de empleo. Hablamos de un millón de desplazados en poco tiempo. ¿ya? Y la pregunta, esto pasó en Estados Unidos hace 100 años, cuando llegó las carreteras, eran lo que enseñaban todo y llegaban los automóviles. ¿me Es lo mismo. ya, Igual como el ejemplo de la computación hoy día. Es, decir, es un tema que tenemos que ver dónde están los focos y cómo reorientamos ciertas políticas públicas donde la programación pasa a ser parte importante del tema y donde el desarrollo de políticas nacionales a largo plazo en política de Estado, no políticas de, que tienen que ver de gobierno a gobierno. Ese es un tema que si tuviéramos eso, ya que tendríamos un ecosistema distinto al que tenemos hoy día. Eso. En, bueno, en... En función del tiempo que nos habíamos comprometido, les queremos agradecer a todos, cada uno de ustedes por su participación, por el compromiso que han tenido con esta mesa y también por cada uno de sus comentarios. En, en función de lo que se ha conversado y lo que hemos acordado esta idea de hacerlo bien anual, de generar una propuesta de objetivos para... Perdón, bimensual, bien anual no, bimensual, bimensual en... Me, me traicionaron los tiempos del Congreso. No, <risa> <risa> mentira. Mentira, mentira. <risa> ya, la cercanía de la hora del almuerzo. En uh, esta idea de una mesa bimensual, nosotros entonces eh, nos comprometemos, tanto por el lado de la Biblioteca del Congreso como la Universidad de ya estamos trabajando eh, en Coco con Carla y con Rodrigo, a hacerles entonces una un resumen de lo conversado en esta mesa, en un documento de resumen, y a la vez también hacerles una propuesta de objetivo para poder tener el feedback, mientras tanto, vía correo electrónico, y así hacerles una propuesta para la próxima mesa, eventualmente en la región de Ojigis. Y para cerrar, le voy a dar la palabra al rector, al rector ya, ya, claro, que don Rafael, ya. para que pueda darnos su palabra. Eh, solamente repetir, eh, muchas gracias, eh, eh, he aprendido y creo que... <coughs> Reuniones, una reunión como esta nos da, nos da mucha, eh, a mí por lo menos, mucha fuerza para eh, tomar eh, en, en, realmente en serio lo que habíamos pensado que tenía que hacer cuando hicimos el catastro de cuáles iban a ser las prioridades en la universidad. Pero veo que es importante que hay recepción para que una de las prioridades en la Universidad de Higgins sea la robótica con, ori con orientación a, a la minería, si es posible, y sobre todo a la, a la agricultura. Eso es, eh, es un hecho, para mí fue muy, muy instructivo, y eh, en dos meses, no sé si en dos meses iremos a alcanzar, eh, Rodrigo, Cala, a, a poderles mostrar algo, porque yo me comprometí, no me gustaría tener una reunión y... Y, y no poder eh, mostrar o preguntar al menos, tener al algunas nuevas preguntas que van a surgir sin duda de, de, de ese catastro, de ese inventario que vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias entonces.